Hola a todos, aquí Pica Caroto para hablar acerca de un tema ya confirmado su muerte, me refiero a el supuesto regreso de Getix Latinoamérica. Getix Latinoamérica anteriormente llamado Fox Kids Latinoamérica y actualmente Disney X de Latinoamérica es un canal de televisión por cable de enfoque infantil y juvenil propiedad original de News Corporation y Saban Entertainment hasta el año 2001 donde fue comprado por The Walt Disney Company por acciones formando Getix Enterprises y por ende el cambio de Fox Kids a Getix en 2004 en 2009 Disney compra el total de las acciones disolviendo el grupo y ejecuta la transformación de los canales Getix alrededor del mundo convirtiéndolos en Disney XD de enfoque mayoritariamente juvenil disminuido a través de los años hasta 2016 que renovó diseño dando un enfoque más equilibrado entre lo infantil y juvenil. En cuanto al rumor originado del regreso del canal anterior se originó por la falta de orientación infantil y series de anime, fuerte de sus antecesores en la programación y los bumpers animados con los cuales se promocionó el cambio, son los que verán a continuación. Yeah! Recordando que el estilo gráfico del canal es el logo barra mascota salvando la ciudad de alguna amenaza o simplemente pasearse por ella jugando con sus transformaciones. Lo mostrado anteriormente es el mensaje del fin del canal y la muerte de la mascota de forma discreta, dando una sensación de pérdida y enemistad con Disney XD, siendo esta más el mito de su regreso y programas de calidad en sus primeros años el plan perfecto de Disney para tener el mayor rating durante la era oscura de Cartoon Network y Nickelodeon, hasta que empezaron a cancelar series sin previo aviso como Zeke y Luther, Estoy en la banda y Click Butowski medio doble de riesgo y la dependencia extrema de Gravity Falls, la cual Llegó a un punto en el cual se transmitía un capítulo y pasabas a Disney Channel y daban también la serie pero un capítulo diferente y Phineas y Ferb el cual fue sobreexplotado con crossovers con Marvel y Star Wars hasta su fin y crossover con la ley de Milo Murphy Ni hablar del extinto bloque porque sí que era donde ponían las malas series de animación junto a Kik Butowski, Phineas y Ferb y Gravity Falls. Luego estrenaron Star vs las Fuerzas del Mal y se volvió la segunda serie que abarca mayor parte de la programación del canal Disney XD, la primera siguiente siendo Gravity Falls a pesar de su final y mitos de su tercera temporada. Durante la historia del denominado tercer canal se ha dependiendo de la leyenda en internet del regreso de Getix dado a su aumento de público desde 2007 hasta 2009 donde pasó a Disney XD de estilo gráfico oner, que es este que verán a continuación. De Ziki Luther Exacto Mi amigo juega hockey, yo lo que hago es limar Si quieres hoy oírme, yo te puedo hacer vibrar Sabe patinar como te gusta a ti Y lo estás viendo hoy aquí en Disney XD ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Qué onda? Soy Daniel Cortis Lee de Ziggy Luther ¡Oye, va largo! No está listo Y estás viendo Disney XD El doctor Duffet trata de controlar el logo de Disney XD ¡Tienes de tenerlo! ¡Ahora es el canal! ¿No? <risa> ¡Te Rico! Hola, somos Disney Super. Y hay muchas cosas increíbles en Disney XD ¡Compruébalo! Funciona de muchas formas Hola soy Kelly Blatts de Iron Stone. Y estás viendo Disney XD. Lo siento. Qué mal. Ah, hola. Soy David Lambert de Iron Stone. Sí. Y estás viendo Disney XD. Ahora, al siguiente video. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo Disney XD? ¡Te atraparé! La gráfica actual de Disney XD es la Game On que verán ahora Ahora Star vs las fuerzas del mal En Disney XD Ahora comienza el motivo del vídeo, es decir, el posible regreso de Getix el cual tiene de fundamento los bumpers creados por Rupert Pixel y descubiertos por SLN Media Group ya que son de 2014 y el último país con Getix en el mundo fue Rusia donde pasó a Disney Channel en 2010 y poseía relación de aspecto 4 a 3, en cambio los bumpers en cuestión son de 540p relación de aspecto 16 esa 9 y supuestas entrevistas a Bobby Gerceo de Walt Disney y company en las que dicen que Jetix será el bloque masculino del nuevo Disney Channel al estreno de Disney Plus, el nuevo servicio de streaming que competirá directamente con Netflix. Para que vean la fidelidad de los bumpers se mostrarán ahora. There's big changes coming your way. More of your favorite shows jam-packed into Jetix. Upgrading to the next level, Changes coming your way. More of your favorite shows jam-packed into Jetix. Upgrading to the next level. Jetix. Level son el único contenido de Getix en relación de Aspecto 16 S9, considerando que la última señal que murió de Getix fue en Rusia en 2010 donde aún estaba a 480p en relación de Aspecto 4 esa 3 además es posible cambiar de canal en un tiempo corto, la compra de Getix Europe NV, también conocido como Getix Group y Getix Enterprises en la bolsa de Asterdam por parte de Walt Disney Company se concretó durante diciembre de 2008 y el estreno la primera señal de Disney XD fue el 13. De febrero de 2009 en Estados Unidos, en Latinoamérica el anuncio se dio el 15 de mayo, estrenando el primer comercial y la página web de Disney XD. El 3 de julio de estreno Opensia son amigos salvajes y luego Disney XD de las señales norte y sur de Latinoamérica, manteniendo la señal 4-SA3 hasta 2016, donde pasó a 1080p, relación de aspecto 16 a 9 con reescalado a 4-SA3 en modo panorámico. Ahora es la última oportunidad de demostrarle a Walt Disney Company que es rentable el pasado ya que en India y Australia Disney XD fue eliminado, en el caso de India reemplazado por Marvel HQ y las series que no eran de Marvel se trasladaron a Disney Channel. En esos lugares el rating del entre comillas tercer canal era bajo, en Estados Unidos es un canal premium pero de igual baja audiencia y el único lugar del mundo donde tiene mayor éxito es Latinoamérica. Por como tiene planeado Disney publicitar Disney Plus le conviene mantener sus tres canales Disney Junior, Disney XD y Disney Channel y mostrar contenido que genere la suficiente aceptación para ponerlo en el servicio de streaming y comercializarlo de mejor manera que Netflix y sus series que posee. Ahora con el enganche comercial que Disney XD sea de nuevo GTX y utilizando estos bumpers animados puede atraer al público nostálgico ya que hay series de su propiedad que no están disponibles de manera ilegal y son ellos los únicos en poder transmitirlas y ponerlas como gancho en Disney+. Plus. Ahora preguntarán cómo hacerlo si con un hashtag no se puede cambiar al mundo y las colectas de firmas tampoco. La respuesta es con el estudio de mercado que es la herramienta que utilizan las empresas para ver la rentabilidad de un producto o proyecto en este caso el canal, lo de Disney XD Game On es la consecuencia del aumento del mundo. Gamer y lo vio como un público factible en todo el mundo, una decisión cuestionable como el estudio de mercado de Disney Infinity con las cantidades de figuras. Retomando el tema lo que propongo es lo siguiente. Ahora Disney XD jetix Sherexai y los niños elegidos se unen para salvar el Digimundo. No te pierdas ni un segundo. A continuación, en Invasión Animeo. Sherex mío. Estás en. Ahora les pregunto qué otra serie quieren ver ahí para agregarla. Por temas en la edición del vídeo no agregué todas las series contempladas las cuales son Digimon desde Adventure Data Squad, Star Wars La Guerra de los Clones, como pudieron ver aunque era fragmento de la película, alguna serie que salve de Disney XD y algunos animes nuevos y Sonic X. Tendré esto listo en marzo. Realizaré un adelanto para dar la fecha de estreno. Por ahora eso es todo me despido hasta la próxima.